Tú solo tienes que elegir a quién te acompañe en la aventura. Búscanos en libertademocional.es. Transformar tu vida está en tus manos. A ah, este vídeo de presentación de una nueva compañera en la asociación, que es Nati. ¿Qué tal, Nati? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, Paco. Bueno, esto es una, una aventura impresionante. Aquí hemos llegado ¿eh? a, a la entrevista. Esto es un éxito. Di que sí. Nada, no os preocupéis que todo esto ya de ser terapeutas además te lleva a internet, a ponerte delante de las cámaras, a hablar, esto ya es superar todos los límites, está claro. Sí. Como con todos nuestros compañeros, eh, los introducimos eh, en la asociación y en las redes que tenemos pues a través de un vídeo, bueno, en el que hacemos una pequeña entrevista. Y que las preguntas pues, se olviden ser las mismas, aunque... Las respuestas sí que son interesantes porque cada uno tiene un enfoque y unas vivencias diferentes. Que eso es lo que hace que se enriquezca la asociación y que también, pues los que quieran nuestra ayuda, pues dispongan de un montón de herramientas y de formas de trabajar diferentes con las que pueden encajar. Muy bien, Nati, pues después de la introducción la pregunta. ¿Cómo nos conociste? ¿Cómo llegaste a esta libertad emocional? Porque tú hiciste el curso extendido para ser terapeutas y después de entregar todos los eh, requisitos que poníamos pues aquí estás cuéntanos un poquito, cómo llegaste a nosotros bueno, es una historia que tú también conoces un poquito mira, es eh, yo conocí hace muchos años a un terapeuta uno de los antiguos terapeutas de libertad emocional y en aquellos años bueno, pues fuimos pareja y él me enseñó muchas cosas. Yo, yo empecé a ver libertad emocional en su manera de actuar y muchas cosas que él me contaba. Y en aquel momento yo no, no supe, yo creo, sacar partido a aquello, pero sí me di cuenta que había algo que me llamaba muchísimo la atención. Digo, este es un camino que yo quiero, quiero investigar, quiero, quiero ver qué es, porque realmente me motivaba. Entonces en aquel momento eh, yo empecé a hacer el primer curso, el primer curso de formación. Luego paré porque veía que era muchas cosas. Estaba con mi trabajo, con mi odanza, pero viéndolo ahora yo creo que es que no estaba todavía preparada, lo suficientemente abierta para, para esta experiencia. Y pasaron unos años y cuando llegó el confinamiento yo dije, bueno, ahora es el momento de volver a retomar la formación de libertad emocional, porque yo sé que esto es un camino que a mí me llama muchísimo. Entonces ahí reenganché y bueno, pues hasta ahora que aquí estamos, pasito a pasito. Muy bien, pues cuéntanos qué, qué te ha aportado en libertad emocional con bueno, respecto a lo que tú conocías. Tú eres facilitadora de violanza, sí. no y conocerás muchas otras cosas. Entonces, ¿qué es lo que te aporta libertad emocional? Eh, combinado con todos? Bueno, es, yo conozco biodanza que para mí es una... Bueno, es un sistema que para mí es fascinante. Trabaja con, con la música, con el movimiento, con una situación grupal. También trabaja con las emociones, con el silencio. Hay toda una técnica de movimiento que a mí me, me fascina porque me gusta mucho el tema de la, del movimiento y de la danza. Realmente... O sea, Biodanza para mí fue como la primera gran terapia que me abre una gran puerta en la que yo me siento como muy cómoda, me siento como muy identificada. Tiene todos los ingredientes que a mí me fascinan. ¿Qué ocurre? Que cuando llega libertad emocional es otro mundo extraordinario. Es como, digo, es que libertad emocional abarca todo. Es todo un universo, ¿no?, en el que yo aprendo a mirarme mucho más, mucho más profundamente. Es como que es una técnica o un conjunto de técnicas que, que me lleva realmente a observarme y a ser pues, más valiente, incluso, porque hay que ir ahí en el primer momento, da un poquito de cosa y luego te das cuenta que es muy, muy simple y es extraordinario, ¿no? Porque una vez que pasas ese primer momento, después llegas a ver y a sentir lo que realmente lo mejor eres. Entonces, bueno, libertad emocional me, me aporta, y yo creo que un mundo es todavía mucho más amplio, una filosofía de vida. Y es algo que está ahí, instalado. Es un paradigma, un ver que, que yo puedo, que estoy creando mi realidad. Eso yo para mí era impensable hace no sé, años. Eh, que yo era más como que, bueno, ¿por qué me pasa lo que me pasa? Un poco una víctima, ¿no? Y aquí digo, no, no, es que yo estoy creando todo esto con mi mundo interior. Entonces me da un nuevo paradigma, una nueva filosofía de mi vida y con lo cual eh, muchas respuestas que yo antes no lo no sabía. ¿Te dedicas a las terapias o tu labor fundamental es otra? Bueno, por las mañanas yo me dedico a trabajar con niños en un colegio, con adolescentes. Y, y por las tardes estoy con las terapias, con mi propia investigación, con, con mis vídeos, con mi trabajo personal. O sea, que yo digo que estoy como, como que tengo diferentes momentos ¿no? a lo largo del día, pero en el colegio se me cuela se me cuela porque es lo que te contaba. Es una filosofía de vida, con lo cual en la forma de explicar, en la forma de hacer, digo, bueno, aquella se me está colando todo el rato. Entonces, claro, mmm, no es no haces terapia, porque no estás haciendo terapia, pero, pero sí, yo creo que estoy ahí uh, pues eso, aportando otra forma, pero sin darme cuenta. No, no me doy cuenta. No, no soy así muy consciente. Entonces, yo me dedico al colegio porque es lo que me sostiene, vamos a decir, es mi trabajo a nivel económico, pero, pero bueno, la terapia está muy muy presente y además que ahora pues cada vez estoy viendo a ver cómo hago para dejar y soltar un poquito el colegio para dedicarme más a la terapia, a mi propio trabajo personal y al acompañamiento, claro, acompañar, acompañarnos... Todo esto. Comentabas al principio que llegaste como en, en dos horas, ¿no? A, a libertad emocional. ¿Cuál es el cambio que te has visto en ti para llegar a sentarte aquí delante de la cámara y prestarte ya a la entrevista que te introduce en la asociación? ¿Qué, ¿Cómo has realizado todo ese cambio? Bueno, para mí es impensable, porque yo tengo gran timidez. Y es algo increíble que yo, que tengo un tema, o tenía un gran tema de expresión, que ahora esté aquí expresando, ¿no? De, de, casi como desnudándome, mostrándome. Entonces, ha habido muchos cambios, ¿no? Yo hace años, fíjate, yo tenía que hacer una reunión con padres, y yo no era capaz. Yo digo, ¿hacer una reunión de, de padres yo ahí? Bueno, pues eso ya está, vamos, que yo, dame reuniones de padres, me encanta, ¿sabes? Entonces sí que yo noto muchos cambios, ¿no? Y eh, a nivel también de mi cotidiano, o sea, yo antes, yo qué sé, pues como que sufría mucho por cosas, ¿no? No, no sé ahora decirte exactamente, pero esos estados que antes eran largos, de, de sufrir, de pasarlo mal, pues eso ahora ya no es así. Yo puedo tener mis momentos, claro, pero los observo y, y se van cambiando. ¿no? Van. Entonces sí que, que hay muchos cambios. Lo que pasa es que a veces uno no es muy consciente, no como dices tú, hay casi que apuntarlo. ¿no? Pero vamos a nivel de expresión, sin duda. Sin duda había muchos cambios. ¿Y qué es lo más complicado para ti de ser terapeuta? ¿O qué ha sido lo más complicado de superar para llegar a ser terapeuta? Bueno, yo creo que fue un camino natural. O sea, yo desde chiquita, ¿no? Soy muy curiosa, me gusta aprender. A mí me gusta aprender. Entonces, es un camino que se va haciendo. Me gusta mucho buscar, reflexionar. Y entonces sí que digo, ah, pues es que entro aquí. Claro, porque... Buscando, buscando y reflexionando y haciéndose preguntas, llegas aquí. Y, y llegando aquí, te tienes que poner enfrente de otra persona. Porque esa persona esto es, es mi espejo. Es la persona que venga a mostrar mis heridas. Eh, esto que yo tengo que trabajar. Entonces, yo creo que es como un camino inevitable. ¿eh? Digo, no, sí, claro, tiene que llegar eso. Yo no puedo estar aislada. No, no podemos estar aislados en, en la cima de una montaña. Ahí somos todos muy buenos. Pero es con el otro con que nos vamos a ver. En biodanza por ejemplo, se dice que el movimiento completo es el movimiento con el otro. Entonces, claro, hay, hay un momento en que tengo que moverme con el otro. Digo, qué bueno llega este momento. Eh, hay muchas preguntas que uno se hace y dice, pero ¿cómo yo voy? A...? Pero sí, claro, es que tiene que ser. Porque ahí nos acompañamos los dos y liberamos los dos, es como que estamos ahí, estamos en el mismo barco, ¿no? y, y... es como que va uno eh, evolucionando también la forma de verlo, ¿no? yo desde esta perspectiva digo, pues es que tiene que ser así, es, es la forma de, de, de, de sanarse, ¿no? de sanar, verse, y digo, mira, es que, es, es, es, es que está, somos muy parecidos las dos personas, estamos ahí, estamos muy conectadas, tenemos problemas similares sensaciones eh, nos estamos ayudando o sea que lo más complicado ha sido conectarse el uno al otro sí, yo creo que lleva a esa comprensión de que, de que el otro me está ayudando a mí, yo le estoy ayudando nos estamos ayudando entonces ocurra lo que ocurra, está bien Eso es lo que tiene que ocurrir <risa> será un pasito más pequeño, un pasito más grande pero el universo nos pone ahí y es muy sabio por algo para que hagamos algo, aunque en ese momento no lo comprendamos. Y por otro lado, ¿qué es lo que más te gusta de las terapias? Lo que más me gusta es, lo que me parece fascinante es, eh, sobre todo este este hecho de observarme, o sea, primero me estoy observando. Y es algo que no se puede explicar, porque es como un acto de amor. Por un momento me estoy atendiendo, algo así. Yo digo, yo cuando tengo esa experiencia, digo, este es el, esto es quererse a uno mismo, cuando uno se mira y se atiende. Y luego cuando estás ahí con la otra persona, pues es que es... es, es Es un acto de amor, yo, yo es una danza, es, es, es sentir que es uno, ¿no? Que estamos unidos. Hay sensaciones muy muy inexplicables ahí también. Bueno, cuéntanos un poquito, ¿cómo son tus sesiones? ¿Cómo, ¿Qué pasa cuando llega alguien a contactar contigo? Yo me lo imagino como una expedición. O sea, cuando cuando surge esta situación, digo, bueno, nos vamos a ir de expedición. Y nos vamos a cuidar, pero es una expedición en la que nos vamos a cuidar, a animar, a atender. Entonces, yo me imagino que estamos ahí con unas mochilitas, con, con recursos, que, que yo ya voy con algo preparada con mis cositas. Y... ¿Y qué ocurre? Que cuando estoy ahí con la otra persona, dejo la mochilita ahí a los pies. Pues... Y me sitúo ahí en ese momento presente. Porque en ese momento presente ese es lo que me va a dar la pista. Porque yo voy como un poco preparada, ¿no? Ah, pues se puede hacer esto, se puede hacer aquello. Porque claro, ya sé un poquito el problema que, se va, que la persona me ha planteado ya por escrito, ¿no? Y es como que yo me hago unas cuantas ideas. Pero lo mágico es que cuando llegas ahí, a mí me enseña a ponerme en el instante presente. Y digo ah nada de esto que yo pensaba, no, es otra otra ruta, vamos a ir por esa otra ruta, entonces nos, ahí nos vamos, ¿no? Las dos personas nos vamos ahí y nos vamos encontrando con pues con muchas con muchas aventuras en el camino. Yo a veces lo veo así como, eh, como verdad, como un, como un juego entre comillas maravilloso, y, y hay mucha visualización, hay mucha imaginación hay una mucha búsqueda de recursos y de varitas mágicas en el camino eh, yo utilizo también muchos muchas, eh, ejercicios de PNL que también me parecen muy bonitos muy interesantes y, oh. y bueno pues eh, yo creo que es eso que, que va surgiendo ah es esta herramienta es esto ahora ahora es esto no oh es, es uh, muy curioso el estar ahí en ese momento presente porque va creándose ese camino no sabes lo que va a ocurrir pero siempre acaba uno con una sensación muy agradable eso sí. y con un cambio con un cambio has transmitido una magia casi ahí en, en esa descripción que haces es no sé me atrae mucho. Ese, ese punto, ¿no? De decir, venga, a ver qué nos encontramos, esta aventura mágica, y te vamos a descubrir cosas y nos vamos a dejar llevar por eso que tenemos dentro, ¿no? La intuición. ¿Cómo han ido cambiando las sesiones hasta llegar a esto que tienes ahora, ¿no? A confiar en esa, en esa intuición y a, y a ir como de compañero de viaje, ¿no? ¿Cómo fueron las primeras hasta llegar ahora? Sí, porque al principio, claro, había. Había pues eso, es decir, pero ¿cómo yo voy a acompañar a alguien si yo estoy como una patata? Si yo necesito que me acompañen a mí. Eh, pero, claro, poco a poco, cuando como es eso, también la biodanza me da mucha información, mucha pauta, ¿no? Dice, no, es que, a ver, el movimiento es con el otro, el movimiento completo es con el otro. Danza con el otro, vamos a ir, ¿no? Eh, ah, vale. Entonces, bueno, pues poquito a poquito eh, las dudas también se van, se van diluyendo. Pero bueno, sí es verdad que al principio sí, claro, había estas dudas, ¿no? Pero bueno, eso ha ido cambiando. Ha ido cambiando. De hecho, yo pues digo, ¿por dónde empiezo? No? Ah, ¿y por dónde empiezo? No? Porque hay muchas herramientas. ¿Por dónde empiezo? Había también todas estas dudas. ¿no? Eh, pero poco a poco... Yo tengo la sensación de que, de que me he ido dando cuenta que había que soltar eso como entregarse a la, a la sesión, entregarse a ese instante. y Ya, y ahí va a ocurrir algo. Es algo muy curioso. ¿Tienes algún Recuerdo así como de momentos sorprendentes en la terapia. Esto le gusta escucharlo a la gente, ¿no? Es decir, ay, pues haces una terapia y de repente pasan cosas mágicas, ¿no? O Se resuelve algo que tenía desde hace años y años ahí. Tienes alguna situación de ese estilo, algún recuerdo. Bueno, yo me doy cuenta cuando me haces tu terapia y yo digo, "Wow." Pff. Cuando me haces terapia y cuando vuelvo a ver la sesión digo, madre mía, que no me estoy dando cuenta de lo que me está diciendo Paco. Y cuando la vuelvo a ver, me estoy viendo mi, mi, mi bloqueo y como mi ignorancia, ¿no? Como algo, esa parte ignorante que no quiere, no quiere mm. escuchar o no quiere atender. Y entonces cuando lo veo digo, wow, el papel de víctima. Digo, pero bueno... Esa niña víctima, ¿pero qué es esto? Pobrecita mía, mi niña, mi corazón. Es que ahora digo, voy a buscar una muñequita, voy a hacer un ritual. Y, y atender a esa niña, que, que ¿cómo he podido dejarla ahí en ese papel de víctima? no Entonces ahí eso ha sido muy lindo, no darme cuenta tan claramente de, de que ese papel había que, había que mirarlo y, y dejar que se vaya transformando. Y atender a esa niña, ¿no? Ah, yo creo que ese momento sí que fue muy muy interesante. Muy, muy bello, ¿no? es, es, esos son momentos de que yo siento que me quiero, que me amo. No, la típica frase, amate, ¿ya? Pero ¿cómo lo hago? ¿Cómo se hace eso? ¿Voy a la peluquería todas las semanas? Eso no es. Eso, eso digo, es esto, es esto el amor. A curar a mi niña. ¿No? Luego, luego hay cosas muy lindas eh, en el trabajo de la terapia como lo de hacer las meditaciones que yo no sé si me salto de tema, pero... No, o esa iba a ser la siguiente pregunta. ¿Hasta qué punto es importante eh, la implicación de la persona que viene a ti? Que más que paciente debería ser un actuante. ¿No? Si no se implica, si cuando creo que ibas a comentar que haces meditaciones y luego se las envías para que las vayan haciendo después, si no las hacen, si no se implican en ese trabajo personal ya en casa, ¿qué se pierde? A ver, la implicación es fundamental. Claro, porque en la persona... Es ella la que se sana, no no es el terapeuta que te sana, o sea, eres tú mismo con tu implicación y tu trabajo y tu mirarte, ¿no? Yo creo que es eso. Y es verdad que hay muchas personas que, que a veces se acercan pensando que, que hay una sanación milagro en una sesión por el terapeuta, y no es eso. Entonces, yo creo que can, trabajar esa creencia de que eres tú el que vas a sanarte, eres tú el que tiene el poder de sanarte. Eso es, es muy lindo, ese trabajo también. Tú tienes el poder, venga, vamos a ir a esas herramientas que nos van a ayudar y coge tú el poder, coge tú las riendas. Lo vamos a hacer y estamos, yo también, tú me estás ayudando a mí, ¿no? Estamos ahí los do, las dos personas. Pero bueno, la implicación es, es muy importante y que hagan pues eso, en la tarea, que a veces se proponen tareas, una o dos, para que escojan. Y bueno, pues ahí te encuentras de todo, gente que está muy implicada y gente que cree que quiere sanar, pero yo creo que no a nivel inconsciente no quiere sanar, porque saca mucho beneficios para sí. Entonces, bueno, pues ahí hay todo, todas esas creencias que a veces hay que, hay que mirar, ¿no? Bueno, yo creo que si algo tiene especial tu terapia, aparte de, de esa aventura que nos propones, es que luego no eres súper creativa en las propuestas que haces para casa. Cuéntanos a alguna de ellas. Bueno, yo miro a ver, escucho a la persona, porque a veces las personas si eso les gusta dibujar o les gusta hacer algo con sus manos, entonces parto de, de la idea, de lo que a ellos les gusta, ¿no? Entonces a partir de ahí, ah, pues os pues vamos a hacer un cuadro con, ¿no? La, a partir de una terapia surge, surge la idea, ¿no? y hay, a veces hay cosas muy, muy interesantes que, que, que hacen ellos y luego a mí lo que yo veo que me surge es hacer relajaciones meditaciones eh, a partir también de lo que están en la terapia a veces como en la, la, la palabra de anclaje yo pues mira le voy a hacer una una visualización algo y entonces es muy bonito no porque claro es muy personalizado haciendo esa palabra, ¿no? esas palabras. Y me di cuenta que me encanta y disfruto mucho también haciéndolo. Entonces, hay un día que tú me propones, ¿por qué no haces una meditación para esa niña, la niña, la regla, todo esto? Y, y salió algo también que, que aún ahora me emociona todavía porque aún hay cosas ahí. ¿no? Y digo, pues mira qué bonito esto, ¿no? Que, que... A mí, a mí, por lo menos, me motiva, me motiva mucho trabajar con estas meditaciones personalizadas y a veces con, con músicas de viudanza para cuando hay que conectar y despertar la fuerza interna o la sensualidad o la sensibilidad. Pues a veces propongo una música que, que yo creo que la música puede ayudar a abrir, a abrir esto. Entonces también me gusta mucho y cada vez, bueno, pues se cuela, ¿no? Se va colando. O sea, estoy ahí también investigando, ¿no? Con todos. Enriqueciendo. Sí. ¿Cómo te ves dentro de cinco años como terapeuta? Cinco, el futuro. Bueno, yo me veo ahí. Es que es inevitable. Es como lo que decimos. Es que es el camino. O sea, es, es como ese movimiento natural. O sea, llámale terapia, llámale que acompañas a la gente. Yo ya desde siempre a la gente le gustaba mucho venir a contarme cosas. Yo siempre escuché mucho, mucho, ¿no? Entonces, ah, me cuenta, me cuenta, me cuenta. O sea, que ya casi sin darme cuenta yo creo que ahí ya acompañaba, ¿no? Entonces yo creo que es algo que, que forma parte de mi, de mi manera y, y eso va a estar ahí. Y claro, ahora disfruto mucho más porque me, me doy cuenta, porque ya tengo... pues esas herramientas, estoy comprendiendo cómo se producen los procesos, muchos procesos, entonces sí que me veo ahí, ¿no? También veo que a lo mejor las herramientas se pueden simplificar, las terapias pueden simplificarse, también es verdad, porque yo a veces veo, por ejemplo, en biodanza, que una mirada, una simple mirada, puede hacer un... Un ánimo muy fuerte, ¿no? Entonces, eh, yo creo que eso sí que puede ocurrir. De que ya no necesitamos el amuleto que tú también lo cuentas, ¿no? Un amuleto que ya simplemente con, con pensar en mi poder ya llega el poder, ¿no? Ya, ya, lo, ya lo siento. No necesito tener esa, esa piedra que me recuerda mi poder. Sí, yo creo que se simplificará todo mucho más porque vamos avanzando y vamos abriendo con lo cual más sencillo. Se produce liberación natural más sencillamente. ¿no? Digo que ya vas entrando en la siguiente pregunta, que es cómo ves el futuro de las terapias. Sí, pues yo creo que sí que puede pasar, que vamos a desarrollar más esa capacidad de liberar más fácilmente y, y como más telepáticamente o algo así, porque es que las capacidades que hay son tan tan potentes que yo por ejemplo recuerdo en... que antes cuando hacía meditaciones yo pues una música alguien que te cuenta algo pero yo ahora digo yo prefiero meditar en silencio sin nada o cuando me hacen un masaje que siempre te ponen la música digo ahora es que prefiero que no haya música o sea ya no necesito la música necesito sentir mi cuerpo o sea es como que cada vez eh... o sea, yo en mi experiencia necesito menos, como menos escenografía, ¿no? Esa escenografía a veces envuelve la, las terapias. Pero está bien porque se necesita en momentos determinados. y Hay personas que lo necesitan y luego hay momentos en que ya te das cuenta que no necesitas tanto ya. Es una reflexión muy interesante, ¿no? Porque yo creo que al final pasamos todos por ella, que es, según vas avanzando, vas soltando cosas, pero en un primer momento o, o las tienes o tienes tus bastones para avanzar por ese camino hasta que tienes confianza o miras hacia arriba y dices sí, ¿cómo voy a llegar yo allí? ¿no? Claro, se necesitan esas esos elementos están ahí son necesarios pero es verdad que de repente dices tú, ah, anda, pero si yo no necesito esto, ¿no? Y ta eso también es muy mágico, ah, no lo necesito que es, es extraordinario, ¿no? También es. Bueno, la última pregunta de futuro ficción. ¿Cómo ves a la humanidad en el futuro? ¿Qué nos espera? Yo creo que, que, que si estamos aquí uh, y hablando de tantos temas como estos y hay tanta gente que está en y hay tantas... Uh, Tenemos como mucho mucho enredo, ¿no? Estamos ahí con todos esos programas, todos esos miedos, pero cuando empezamos a mirarlos y empiezan a, a transmutarse, eh, viene, viene lo que hay detrás, que yo para mí es el amor, ¿no? El amor, la paz, eso está ahí, entonces está ahí, eso es posible, ¿no? Yo lo veo muy claro, eh, bueno, en las sesiones se, se le ve ya, se ve mucho y en mi danza se ve mucho. O sea, personas que están en conflicto, que hay muchas cosas, de repente, cuando ya entras en sesión y acabas, conectas con el amor. Conectas con él te enamoras de todo el mundo. O sea, te puedes enamorar de todo el mundo. Entonces, ahí dices, esto es posible. Esto es posible. O sea, sí, es posible. Y podemos crear, llegar a crear toda esa realidad porque somos creadores. Y tenemos ese poder. Entonces... Ya hay esos ejemplos ahí, ¿no? De que, wow, ¿qué está pasando? ¿Qué ocurre en esa mirada? ¿En ese abrazo? Estamos yendo más allá, entonces estamos ya tocando ese cambio, ¿no? Y cuando miramos en la naturaleza y el universo y el cielo, vemos que están ahí, que están llenos de vida, que no tienen ningún problema, que ellos nos están mostrando también. Que es posible, ¿no? Porque ellos no tienen ningún conflicto. Las plantas, los, los animales están ahí y son y son ellos y viven y viven en plenitud. Y ellos también nos están dando una lesión, ¿no? Yo creo que sí, claro que sí. Si sí, lo estamos tocando a ratitos, pero sí, sí, habrá gente que lo está tocando muy a menudo. Pues muchísimas gracias, Nadie Ha sido un placer conversar contigo. Gracias por esa energía que transmitas, por esa ilusión como ese nuevo despertar. Y pues para todos los que nos estáis viendo, en la web libertadevocional.es encontraréis la página de Nati, donde os podéis poner en contacto con ella para recibir sesiones de esta maravillosa terapeuta. Y pues tenéis toda la información también de la web y otras actividades y cursos ¿eh? por si os resultan interesantes. Pues nada, Nati, tienes la palabra para despedirte Uy, la palabra para despedirme, mira, ahora estaba pensando, eh, quizás esta frase que a veces me gusta a mí que me sale y dice, venga, vamos, vamos, nos miramos ahí, vamos ahí a mirar, y cuando me quedo ahí, eso es el primer paso de amor. ¿Eh? el mirarse mirarse es el primer paso de amor hacia uno mismo yo creo que esa frase me gusta mucho y venga vamos ahí que vale la pena y muchas gracias Paco por esta oportunidad un verdadero placer venga. pues a todos vosotros ya sabéis nos vemos en el próximo vídeo un abrazo